A través de las redes sociales del activista cubano José Daniel Ferrer se difundió un video en el que se puede ver el grave estado en el que se encuentran los pacientes psiquiátricos en Camagüey. El video muestra a uno de los pacientes psiquiátricos con la cama sucia de heces y con escaras en la parte trasera de su cuerpo debido a la mala atención e higiene que tienen en el centro de salud. También se ve a un paciente amarrado a una silla con una soga, el cual se encontraba prácticamente desnudo, ya que no tenía pantalón ni ropa interior y solo llevaba una camisa abierta. Las camas clínicas además no tienen sábanas, por lo que el colchón sucio queda expuesto. El opositor cubano Luis Ángel Cusa, quien está siendo perseguido por el régimen castrista, fue detenido el pasado jueves como una acción de la dictadura en su contra. El opositor cubano manifestó que mientras estuvo en manos de los represores del régimen, lo amenazaron con seguirlo molestando a él y a su familia. Además dijo que se lo llevaron sin ninguna orden legal junto a su hermano. Cubana denuncia astronómico precio de una rodaja de pescado en tienda en MLC. Apenas dos libras de pez espada se venden a 53,90 en una tienda en MLC La Habana, lo que representa poco más de mil pesos cubanos. Su publicación viral desató una ola de comentarios donde la mayoría de los internautas bromeó sobre el precio y el peso del producto. Por esa cuantía debía tratarse sin duda de un pez espada Excalibur o un filete de Movidic. Se burlaron algunos usuarios, mientras otros se quedaron atónitos ante los 50. 43,90 mlc, una compra impensable para la autora del Pox, que gana según confesó el equivalente a 30 mlc al mes. Periodista independiente Maricarle Ares llega a Estados Unidos. Ares, una de las protagonistas de la protesta de la calle Obispo del 30 de abril del 2021, salió de la isla junto a sus padres. La reportera estaba acusada de un supuesto delito de desorden público. Cubano se niega a pagar 20 mil pesos para extraer un paquete de la aduana. Un video compartido en las últimas horas a través de las redes sociales mostró un fragmento de una discusión sostenida entre una funcionaria de la aduana de Cuba y un ciudadano cubano que se negó a pagar 20 mil pesos para extraer unas cajas retenidas por esa institución. Ahí están las cajas de nosotros, nosotros no podemos pagar, vamos a llevarnos bien, yo no voy a dar nada, se le escuchaba decir al cubano que discutía a través de una cerca con una presunta inspectora de la aduana.